Costuritas! Hoy voy a enseñarte cómo entallar un pantalón clásico por la cintura. Ya tengo marcado el arreglo con los alfileres que lo marcan pasados a un lado de la cintura. Medimos para conocer el alcance del desastre y comenzamos. Pero, por supuesto, antes tendremos que quitar la etiqueta y, en, en mi caso, la costura que refuerce el centro de la cinturilla. Como lo hacemos siempre, pasamos el jabancillo para traspasar la medida a la parte interior y quitamos los alfileres. Pero antes de todo vamos a liberar la cinturilla para poder desplegarla. Ya verás que la cinturilla está sujeta a la costura central y al foro de los bolsillos traseros, por varios sitios. Cuidado, no me destroces el pantalón antes de comenzar. Para descoser el pespunte de refuerzo, que está hecho con un zigzag múltiple, normalmente muy potente, te aconsejo pasar al descosador debajo de primera hilera de punto zigzag, siempre por dentro de la prenda para que no se estropee. Luego, abrir las piezas unidas para tensar los puntos del pespunte y uh, poder estirarlos y cortarlos en este sitio. Y ya para terminar de descoser, puedes descoserlo por delante, con cuidado. Ups, <ríe> acabo de darme cuenta que digo mucho con cuidado. No te enfades. Sé que a veces pasan cosas que pueden destrozar una prenda. Seguimos. Ponemos un alfiler para traspasar la medida al interior de la cinturilla marcamos la medida y aplanamos la cinturilla que vamos a marcar el arreglo La línea de la costura uh, nueva debe coincidir a la perfección con la costura original al final del tiro del pantalón. Por la cinturilla la costura nueva irá al paralelo a la costura original, no olvides. Antes de pasar el pespunte a máquina, hay que fijar con los alfileres la coincidencia de las costuras que unen la cinturilla al pantalón. Es muy importante porque se verá. También ah, en el centro de la cinturilla, lo que será luego el borde de la cinturilla después de terminar el arreglo. lo mismo hacemos al final de la cinturilla. Bueno, a coser. Primero pasaremos el despunte solo en la cinturilla, repasando un centímetro al pantalón. Eso nos permite verificar que las costuras de la unión de la cinturilla se casan a la perfección, en la costura central, o descoser y arreglarlo, si no es así. Ahora sí, pasamos a la costura nueva, comenzando otra vez desde la, el borde de la cinturilla y siguiendo más abajo. Pasa el pespunte unos 2-3 centímetros por encima de la costura original. Esto permitirá asegurarla, así sabrás que no se deshará durante el uso del pantalón. Repito otra vez, la costura debe ser fuerte porque esta parte del pantalón lleva mayor estiramiento durante el uso. Para seguir adelante hace falta descoser la costura original, normalmente eh, suele ser un pespunte de cadeneta Si quieres saber cómo descoserlo bien, pásate por mi perfil de Instagram, hay una publicación por ahí donde te lo explico Hola. Hace falta planchar bien la costura, como siempre, y hacer unas últimas puntadas a mano. Comprobamos que todo está en orden. con unas puntadillas a mano unimos el borde de la cinturilla a la costura central al centro de la costura donde se une la cinturilla y al forro de los bolsillos traseros pantalón arreglado gracias por seguirme y si no es así suscríbete al canal coseremos, cantaremos, etcétera. adiós gracias por verlo